Esa parte de mí que no tiene remedio. Se viene un evento espectacular este fin de semana en Guaymallén y les vamos a contar todo sobre Multigig de la mano de Paola. Borda, que nos visita hoy en el programa. Pao. Bienvenida, Paola, Buenas, de Jazeza, bienvenida. directora de Administración y Producción General de la Dirección de Cultura de Guaymeacel. ¡Ah! ¡Qué ah, título! Cortito, la típulo, típulo, típulo, cortito, típulo, por por ¿Cómo estás, Paola? ¿Todo bien? Bienvenida. Bien, bien, bien, bien, bien, muy bien, bienvenida. gracias por recibirnos. Gracias un placer. Por recibirnos. Un placer. ¿De qué se trata Multigeek? Ya bueno. el nombre, viste, nos dice que un poquito va por el lado de la tecnología. Me por ahí, De lo que tiene que ver con los videojuegos. Exactamente, exactamente. Bueno, desde hace cinco años esta es la quinta edición con las chicas de Multiespacio Artesanal, eh, que son unas genias, la verdad unas genias, trabajan un montón. Hemos podido realizar este evento. 3 y 4 de septiembre en la Plaza del Barrio Unimep, anotando todo. Uh -huh. Sí. Muy bien. Ahí en el parque a partir de las 15 horas. Es una, gratuito, ¿no? Entrada Se libre a los y gratuita. Perfecto. Pero bueno, pedimos la donación de una caja de leche para el Banco vale, de Airbnb. Buenísimo. Que van a estar los chicos ahí. Muy bien. Eh, ahí con un stand Recibiendo ellos Directamente Todas la, las donaciones uh -huh. Así que sí Se vienen tres días intensos De muchísimas actividades Para toda la familia Es un evento Que no es solamente Para jóvenes Porque uh -huh. por ahí Uno dice multi Y la gente lo relaciona Con jóvenes, adolescentes claro. No, es para toda la familia uh -huh. Así que bueno Miles de actividades videojuego Pelea medieval oh. Eh, Arquería, distintas cosplay charlas, también. cosplay. Habíamos distintos personajes. Claro, cosplay, el cosplay, el cosplay recordemos que existos, son estas personas que intentan imitar eh, lo que mejor posible, Que, caracterizan que caracterizan a personajes de videojuegos, de películas. Son espectaculares los, sí, vestuarios, los vestuarios que tienen. Sí, los vestuarios son terribles. Ah, Trabajan un montón los chicos. La sí, verdad que impresionante. Eh, te producen un montón. Y este año en la Multigeek... Eh, se contactó la Liga Nacional de Cosplay. Ah, ¿verdad? mira, no sabía. Sí, que con las chicas de multiespacio. Ajá. Así que, bueno, contentísimas porque este año el ganador del concurso de cosplay va a participar en el Concurso Nacional, ah, que guay, se hace qué hace ¿no? un año. Qué lindo. Así que bueno, nos han elegido para eso, así que muy contentos. ¿Y cómo pueden participar algún cosplayer que nos esté viendo? ¿Es se, en Imodía, en se en las redes de espacio Artesanal y Multigeek. Exactamente. Bien. Perfecto. Ya están las inscripciones abiertas, habían un montón, me contaron las chicas un montón de, de inscriptos, ah, bueno. de 170. Un ¿En serio? Un montón. Un montón. Qué, qué lindo. Montón. lindo. Y porque el premio es interesante, seguramente más de uno va a querer formar parte ¿no? de este evento nacional. Nacional. Seguro, seguro. Concurso también de dibujo, leí por ahí, concursos sí. de, de videojuegos, van a estar los chicos ahí jugando, como van, ¿cómo van a, a hacer la sí, Entrada libre y gratuita, van Ajá. a poder estar, pero no los videojuegos nuevos, sino ya esta onda arcade, sí, claro. Claro. los clásicos. Los es clásicos, que Los retro volvió. Los retro vuelve. Siempre vuelve. Sí. Tal cual. Exactamente una cosa por ahí bastante novedosa Ajá. va a ser una plataforma 360 de TikTok que no ha ah. venido nunca a Mendoza. Te va a encantar. Ay, sí, ¿Cómo es? La pastilla que gira. Exactamente. Es buenísima. En donde en forma gratuita vos vas a poder ingresar, haces tu TikTok y ellos te lo dan editado. Qué bueno. Los chicos de Cabina Boom, unos genios. Ajá. Ajá. Te lo han editado para que vos lo subas a tus redes. Es como bueno. esa cámara, la ves en eventos repro, viste, donde van los sí, famosos, que vos sí. te paras en una plataforma y da vuelta. Y tenés eh, la, la, la, la cámara, cámara que da vuelta. Uy, Está bueno, entonces recopado. tenés imagen tuya. De sí, qué Tienen que venir a hacer TikTok. Por favor, Va a vamos a estar ahí, a ir para, para estar a la moda, claro, <risas> Esa buena cosa. Exacto. Y también tiene, bueno, una, estamos con la línea ecosustentable, Ajá. así que, bueno, eso también es importante. Ya se han recibido algunas donaciones de materiales electrónicos eh, descartados ya. Claro. Y con eso se van a dar charlas para armar, por ejemplo, bisutería por ah, dar un ejemplo. Ay, qué bueno. Está re bueno. Sí, porque y viste que usan los cables, CDs viejos por ahí, y, y hacen todo eso, accesorios bellísimos. Sí, bellísimos. Sí. Van a haber diferentes charlas, charlas de las Lolitas Cuyo, de los chicos de Legión Otaku, bueno de, de todo, todo, de todo, de todo, la verdad, para disfrutar en familia, va a estar en el escenario también, bueno, con el concurso de los cosplays de los más chiquititos, oh, que una oh, ternura bueno, los mini cosplays eh, <risa> los mini cosplays, ajá, bueno, el K-pop que hoy por hoy, está sí, en realidad la la música tendencia. coreana sí chicos es de esas bandas va va y que muchos eh, no. adultos se han sumado gracias a los más chicos, sí, claro. que, dice que la abuela escuche, entonces se suma ha empezado a conocer, va creciendo esto para todas las, las edades, sí, no se limita a los totalmente. más chiquitos totalmente, to es que el evento no se limita a los machiquitos, claro. es familiar. Eh, esa es la propuesta que por ahí las chicas de multiespacio no, nos proponen, algo uh -huh. que no sea solo para jóvenes. Claro. Así que bueno, y el sábado va a cerrar una banda mendocina Ajá. en esto de. De que nosotros trabajamos siempre con artistas locales, se llama The Clovers, Ajá. así que han preparado un repertorio. Pero sí, han venido romper. acá al programa. Los verdad, chicos, tuvieron acá para los 100 programas. Claro. Ah, ¿sí? Sí, sí. Ah, sí espectacular ah, la bueno, música. Son unos genios, así que bueno vienen ellos, pero con un repertorio específico. Para multi Ah, muy Relacionado bien. con la temática, que no vamos a adelantar mucho. Porque, muy bien, bueno, pero es un show especial. Claro. Exacto. De y pronto te tocan el tema de Mario Bros. Claro, sí, por ejemplo. Canciones icónicas. Claro. ¿Quién dice? <risa> Temas de videojuegos. Exacto. Y los chicos de G-Soul, que traen todas la, las danzas del oriente con el tema del K-pop, uh, van a ser buen domingo. Onda. Y que va a ser un día lleno, lleno, lleno de actividades. Qué lindo. Y es espectacular. Y gratuita, que es lo más importante. Sin Casi. dudas, para que vayas a disfrutar toda la familia. Este multi el festival. Que nos comentaba Pau. Mira, allí en pantalla vamos a repasar entonces las fechas, desde qué hora podés asistir. Es uh -huh. en el Unimex, la entrada es libre y gratuita, así que te acercas en cualquier momento del día para disfrutar. Y bueno, si en el caso de que quieras competir, puedes buscar Multigeek en las redes, en sociales. redes sociales y ahí y te lo podemos la chicas. Exactamente, Perfecto. y la programación completa también aparece en las redes del municipio: Facebook, Instagram Perfecto. y en la página. También aparece la grilla completa porque por ahí te interesa una sola actividad o dos, y vas a eso. O una charla, por claro, ejemplo, bueno, y vas cual. a esa charla. Muy bien. Uh -huh. Pau, muy interesante, muy bonito este evento, así que nos gracias esperamos. por dedicarnos esta ahí Sí, nos vamos a y nos vamos disfrutar de Pero están todos más que <risas> invitados. <risas> ¿Sabés que vos te tenés que meter al concurso de dibujo? Ah, es verdad. Bueno, ¿por qué no? te, te iría bien. Sí, por lo menos intentar. Es re bueno. Sí, dibujando. de paso pasean por los artesanos, las tiendas, los futras. Ah, buenísimo. Espectacular. Claro. Bien así completo. De paso. Gracias, Pau. Un placer, Gracias a ustedes. A no perdérselo.